Fundamentos de la conformidad con la voluntad de Dios, según San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, 1696 a 1787, en su obra, La conformidad con la voluntad de Dios, nos predica sobre la virtud y excelencia que es vivir en conformidad con la voluntad de Dios, para así santificarnos. Las primeras páginas de este sublime tratado abordan los fundamentos de esta esencial virtud. Al respecto, es menester señalar que, para conformar nuestra voluntad con la divina voluntad de Dios, es imprescindible la oración, y pedirle a Dios que nos ayude a cumplir su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto para nosotros de conformidad con la voluntad de Dios, y siguiendo su modelo muchos se santificaron antes que nosotros. Como bien se dice en el prólogo de la edición de esta obra en castellano, de 1885. Para manifestar que el hombre no debe querer sino lo que Dios quiere, no se necesita discurrir mucho. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios y a dónde se encamina el cuidado que tiene de nosotros? Al logro de nuestra felicidad, ¿a qué consigamos la dicha celestial? Pues si Dios no quiere más de nosotros, sino que seamos felices en este mundo, y después logremos el complemento de esta felicidad en la Jerusalén celestial, no puede haber inconveniente alguno en que no queramos sino lo que Dios quiere. El que lea este tratado se persuadirá más y más de esta verdad, cuando vea que el mismo Jesucristo es un modelo perfectísimo de esta conformidad con la voluntad de Dios. Cuando vea que todos los santos y los hombres más virtuosos siguieron este camino sin desviarse jamás, y cuando vea que el mismo Dios confiesa, con su palabra, que todos no debemos querer sino lo que Él quiere. Así pues, almas devotas y piadosas, seguid siempre conformándoos con la voluntad divina porque ella es la regla invariable de todas nuestras acciones, y si no la perdemos de vista nos conducirá a la gloria de la Jerusalén celestial. Para una mejor comprensión dividiremos la materia en cuatro apartados, respetando siempre fielmente el texto original de San Alfonso María de Ligorio. Primero. Excelencia de esta virtud. Toda nuestra perfección consiste en amar a nuestro amabilísimo Dios, la caridad es vínculo de perfección. Colosenses 3, 14. Mas toda la perfección del amor a Dios consiste en unir con su santísima voluntad la nuestra propia, porque el principal efecto del amor, dice San Dionisio Areopagita, es el estrechar la voluntad de los amantes de modo que los dos tengan el mismo querer. Y por esto cuanto más íntimamente unida esté el alma con la divina voluntad, tanto más ardiente será su amor. Es verdad que son del agrado de Dios las mortificaciones, las meditaciones, las comuniones, las obras de caridad hacia el prójimo, pero sólo cuando van conformes con su voluntad, pues cuando no hay en ellas la voluntad de Dios, no solo deja de agradecerlas, sino que las abomina y las castiga. Si hubiese en una casa dos criados, el uno de los cuales trabajase todo el día sin descanso, pero lo hiciese todo a su gusto, y el otro, trabajando menos, obedeciese en todo a su amo, sin duda que éste amaría al segundo y no al primero. ¿De qué sirven nuestras obras a la gloria de Dios, cuando no son según su beneplácito? No quiere el Señor sacrificios, dijo el profeta al rey Saúl, sino la obediencia a su querer. Primera de Reyes 15, 22. El hombre que quiere obrar por voluntad propia, prescindiendo de la de Dios, comete una especie de idolatría, porque entonces, en vez de adorar la voluntad divina, adora en cierto modo la suya. La mayor gloria, pues, que podemos dar a Dios es cumplir en todo con su santa voluntad. Nuestro Redentor que vino al mundo a establecer la gloria divina, trató de enseñarnos principalmente esta verdad con su ejemplo. Ved ahí cómo le hace hablar San Pablo con su eterno Padre, en Hebreos 10, 5, Rehusado habéis las víctimas que os han ofrecido los hombres, vos queréis que os sacrifique el cuerpo que me habéis dado, aquí me tenéis pronto a hacer vuestra voluntad. Y repetidas veces declaró formalmente, que él había venido al mundo no para hacer su voluntad, sino para cumplir la de su Padre, Juan 6, 38. Y por esto quiso que viese el mundo el amor que a su padre tenía, obedeciendo su voluntad, que le quería sacrificado en una cruz por la salud de los hombres. Esto mismo dijo en el huerto cuando salió al encuentro de sus enemigos, que venían para prenderle y conducirle a la muerte, para que conozca el mundo que amo a mi padre, y que obro según las disposiciones de mi padre, levantaos, salgamos de aquí, Juan 14, 31 hasta llegar a decir que solo reconocía por hermano al que cumpliese la divina voluntad, Mateo 12, 50. Así que, todos los santos no han tenido siempre otra mira que hacer la divina voluntad, conociendo claramente que en esto se cifraba toda la perfección de un alma. Decía el beato Enrique Susón, no quiere Dios que abundemos en luces, sino que en todo nos sometamos a su voluntad. Y Santa Teresa decía,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 El purísimo y perfecto amor que tienen a Dios los bienaventurados en el cielo, consiste en la perfecta unión con su divina voluntad. Si los serafines conociesen que el adorable querer de Dios fuese, que se empleasen por toda la eternidad en contar las arenas de las orillas, o en arrancar las hierbas de los jardines, lo harían al momento con sumo placer. Aún más, si Dios les indicase que fuesen a arder en las llamas infernales se precipitarían al punto en aquel abismo de fuego para cumplir la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos enseñó a pedir Jesucristo, seguir la divina voluntad en la tierra como lo hacen los santos en el cielo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, fiat voluntas tú y cutin et in terra, Mateo 6, 9. Llamaba el Señor a David hombre cortado según su corazón, porque David cumplía en todo su voluntad. Y así se dice en Hechos 13, 22, les levantó por rey a David, a quien dio testimonio, diciendo, He hallado a David hijo de Yesé, hombre según mi corazón, que hará todas mis voluntades. David estaba siempre dispuesto a abrazar la voluntad divina, como tan a menudo se lo decía, Preparado está mi corazón, oh Dios, preparado mi corazón, Salmos 107, 1. Y no pedía al Señor otra cosa, sino que le enseñase a cumplir su voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, Salmos 142, 10. Un acto de perfecta conformidad con el querer divino basta para hacer un santo. Mientras que Saulo corre persiguiendo la iglesia de Jesucristo, Jesucristo le ilumina y le convierte. ¿Qué hace Saulo? ¿Qué dice al momento? Una sola cosa, ofrecerse a cumplir su voluntad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9, 6. Y ved allí que el Señor le declara vaso de elección y apóstol de las gentes: Este me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de las gentes, y de los reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9, 15. Y en verdad, pues el que da su voluntad a Dios se lo da todo, y el que le da sus vestidos con las limosnas, su sangre con las maceraciones, su manjar con los ayunos da a Dios parte de lo que tiene, más el que le da su voluntad, se lo da todo, de manera que puede muy bien decirle: Pobre soy. Señor, pero os doy todo lo que puedo, dándoos mi voluntad, no tengo más que daros. Y esto es cabalmente lo que de nosotros pretende nuestro Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos observarán mis caminos, Proverbios 23, 26. Hijo, dice el Señor a cada uno de nosotros, hijo mío, dame tu corazón, esto es, tu voluntad. Nada podemos ofrecer a Dios, dice San Agustín que le sea tan agradable, como decirle, Señor, seamos todos vuestros. Y en verdad, no podemos hacerle ofrecimiento más grato a sus divinos ojos que este, Señor, poseednos, os damos toda nuestra voluntad, hacednos conocer lo que de nosotros queréis, y nosotros lo cumpliremos al instante. Si queremos, pues, complacer enteramente el corazón de Dios, procuremos en todo conformarnos con su divina voluntad, y no solo conformarnos sino uniformarnos con las disposiciones de Dios. La conformidad importa que nosotros dirijamos nuestra voluntad según la de Dios, pero la uniformidad importa además que de la voluntad divina y de la nuestra hagamos una sola voluntad, así que, no queramos sino lo que quiere Dios, y que la sola voluntad de Dios sea la nuestra. Esto es lo sumo de la perfección a que debemos aspirar siempre, esta ha de ser la mira de todas nuestras obras, de todos nuestros deseos, meditaciones y súplicas. A conseguirlo debemos rogar que nos ayuden todos nuestros santos intercesores y nuestros ángeles custodios, y sobre todo la Divina Madre María, que fue la más perfecta de todos los santos, porque fue la que más perfectamente abrazó siempre la divina voluntad. Segundo. Debemos conformarnos con la voluntad de Dios tanto en la adversidad como en la prosperidad. Pero la dificultad está en abrazar la voluntad de Dios en todas las cosas que sobrevengan, ya prósperas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 Pues nadie puede impedir que se cumplan los decretos divinos. ¿Quién puede resistir su voluntad? Romanos 9, 19. Y es lo más sensible que los han de sufrir sin fruto, y al mismo tiempo llaman sobre sí mayores castigos por la otra vida, y mayor inquietud en esta. ¿Quién puede oponérsele y tener paz? Job 9, 4. Grite cuanto quiera el enfermo en el lecho de sus dolores, quejese de Dios el pobre en su miseria, rabie, blasfeme cuanto quiera. No por esto evitará su mal, antes le hará mucho peor. Que busca un hombre en busca de bienes, dice San Agustín? Busca el único bien en el que están todas las cosas buenas. ¿Qué vas buscando, hombrecillo, fuera de tu Dios? Procura hallar tu Dios, únete a él, estréchate con su voluntad, y vivirás siempre feliz en esta y en la otra vida. ¿Y qué otra cosa quiere nuestro Dios sino nuestro propio bien? ¿Quién podremos encontrar que nos ame más que Dios? Su voluntad no es otra, sino que nadie se pierda, que todos se salven y se hagan santos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos vuelvan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3, 9. La voluntad de Dios es vuestra santificación, primera de Tesalonicenses 4, 3. En nuestro bien ha colocado Dios su gloria, pues siendo él por su naturaleza bondad infinita, como dice San León. Dios cuya naturaleza es bondad, y deseando la bondad por su naturaleza difundirse, tiene Dios un sumo deseo de hacer partícipes las almas de sus bienes y de su felicidad. Y si les envía tribulaciones en esta vida, todas son para nuestro mayor bien. Todas las cosas les contribuyen al bien, dice Romanos 8, 28. Hasta los castigos, dice Judith, no vienen de Dios para nuestra ruina, sino a fin de que nos enmendemos y salvemos. El Señor, a fin de salvarme de los males eternos me circuye y escuda con su buena voluntad. Señor, nos has coronado con el escudo de tu buena voluntad, Salmos 5, 1. ¿Y qué cosa nos negaría aquel Dios, dice San Pablo, que nos dio a su mismo Hijo? El que aun a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos donó también con él todas las cosas? Romanos 8, 32. Con esta confianza, pues, Debemos abandonarnos a las divinas disposiciones, que se dirigen todas a nuestro bien. Digamos pues, en cualquier acontecimiento, en paz dormiré y descansaré, porque solo vos, Señor, habéis asegurado mi esperanza, Salmos 4, 9. Pongámonos todos en sus benéficas manos, pues indudablemente cuidará de nosotros. Echando sobre él todas vuestras preocupaciones porque él tiene cuidado de vosotros, 1 Pedro 5, 7. Pensemos pues, en Dios y en cumplir su santa voluntad, que él pensará en nosotros y en nuestro bien. Hija mía, decía el Señor a Santa Catalina de Sena, piensa en mí, que yo jamás te olvidaré. Digamos a menudo con la esposa del Cantar de los Cantares, mi amado para mí y yo para él, Cantares 2, 16. Mi amado piensa en mi felicidad, yo no quiero pensar sino en darle gusto y en unirme en todo con su santo querer. Decía el santo Abad Nilo que no debemos rogar al Señor que permita aquello que nosotros queremos, sino que se cumpla en nosotros su santa voluntad. Y cuando nos sobrevengan las desgracias, aceptémoslas todas de la divina mano no solo con paciencia sino con alegría, a imitación de los apóstoles, que se presentaban gozosos ante los tribunales, por ver que se les consideraba dignos de padecer afrentas por el nombre de Cristo. Y qué mayor contento que el de un alma la cual, si sufre algún trabajo sabe que con aquel espontáneo sufrimiento da a Dios el mayor gusto que puede darle. Dicen los maestros de espíritu, que si bien agradece Dios el deseo que tienen algunas almas de padecer por darle gusto, más le place, sin embargo, la conformidad de aquellas que no quieren ni gozar ni padecer, sino que, resignadas enteramente a su voluntad santa, no desean otra cosa que cumplir lo que él quiere. Si quieres pues, alma devota, agradar a Dios. Y vivir en este mundo una vida contenta, únete siempre y en todo a la divina voluntad. Considera que todos los pecados de tu vida, tan amarga como desordenada, han sucedido porque te has apartado de la voluntad de Dios. Abrázate, pues, de ahora en adelante con el divino beneplácito, y di siempre en todo lo que te suceda. Así es, Padre, porque así fue de tu agrado. Mateo 11, 26. Hágase así, Señor, porque así te place.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 Cuando pasa alguno a la otra vida, toda la esperanza que se concibe de su salvación se funda en la presunción de si ha muerto o no resignado. Si tú, así como habrás abrazado en vida todas las cosas venidas de Dios, abrazas también la muerte para cumplir su divina voluntad, indudablemente te salvarás y morirás como un santo. Abandonémonos, pues, todos sin reserva al beneplácito de aquel Señor, que siendo sapientísimo, conoce lo que mejor nos conviene, y siendo amantísimo, pues dio la vida por nuestro amor, quiere también para nosotros lo mejor. Estemos pues, firmemente seguros y persuadidos, dice San Basilio, que Dios cuida de nuestro bien, mucho mejor incomparablemente de lo que podemos hacer o desear nosotros. Y hasta aquí los fundamentos de la conformidad con la voluntad de Dios, según San Alfonso María de Ligorio. Que a imitación de este sencillo y humilde siervo de Dios, entreguemos mansamente al Señor Jesús toda nuestra voluntad,